Entonces, mira, esto se multiplica primero esto con esto, ¿no? Para sacar los productos, ¿ya? Y este se multiplica con este. Ahora te voy a hacer recordar algo que llevaste en el colegio, ¿no? ¿Te acuerdas, por ejemplo, lo voy a ponerlo con color blanco, ¿ya? ¿Te acuerdas, por ejemplo, cuando tú tenías eh, cuatro números? Vamos a suponer que tengas acá A sobre B, ya, números diferentes, ¿ya? Más C sobre D, ¿no? Recuerda que ustedes le enseñaron que esto para sacarlo se multiplica A con D, ¿no es cierto? Luego se multiplica C con D, o sea, se suma C con D, ¿no es cierto? Ahí está ingresando a Sayuri. C con D, ¿no es cierto? Y esto se suma sobre el producto de B por D, ¿no es cierto? Entonces mira, acá aplicamos una fórmula, ¿no? Qué bien conocida, ¿no? ¿Sí? Entonces, esto que está aquí es casi parecido a lo de acá. Solo lo voy a aplicar multiplicando. ¿Ya? mire, multiplico este producto con esto. O sea, voy a hacer A por a por D, ¿no es cierto? Voy a aplicarlo aquí, o sea, 7X. ¿No es cierto? 7X. ¿Por cuánto lo voy a multiplicar? Por X más 1. ¿Hasta ahí vamos entendiendo? ¿Sí, no? Muy bien. Sí, profesor. Ahora, quería Pongo el signo más... Luego, ¿qué hago? 3x. Ahora sigue b por d. O c por b, ¿no? En este caso, voy a ponerlo 3x más 5. El orden de los factores es donde el producto, ¿ya? Puedes ponerlo este por este o el otro por. 3x más 5. Ya. Y esto lo voy a multiplicar por 3x menos 1. ¿Correcto? Ahí está. Y esto. Lo voy a dividir y ya sería el nuevo, el nuevo numerador, ¿no? Y el denominador abajo ya va a ser el producto de ellos, ¿no? Como está acá, B por D. O sea, sería 3X más 5, ¿no es cierto? 3X más 5 ya multiplicado por X más 1, ¿no ¿cierto? Y claro, esto es igual a 3. O sea, ¿qué quiere decir? Que el valor de X tiene que darme igual a 3. Eso es lo que me dice el problema. Todos los valores que tú apuntes de X tienen que darme 3, pero no vamos a averiguar cuál es el valor. sino vamos a averiguar despejar X y por lo tanto X me tiene que dar un resultado. Porque acá está el 3. Entonces 3 está contenido dentro de ello. Lo vamos a resolver, ¿ya? Primero empezamos resolviendo 7 por X y luego multiplicamos 7 por este. Y así continuamente, ¿ya? 7 por X sería 7X cuadrado, ¿cierto? Acá multiplicamos 7X cuadrado, ¿no es cierto? Y acá multiplicamos 7 por X por 1, sería 7X, ¿no? 7X por 1, 7X. ¿Correcto? ¿Hasta acá estamos bien? ¿Sí? Sí. Ahora más, multiplicamos este con este, igual a la secuencia, ¿no? Y este con el de acá, o sea, con 1. Empecemos ya. 3X por... 3x por 3x, 3 por 3 9x, ¿no? ¿Pero 9x qué? Cuadrado. ¿Saben por qué cuadrado? Porque bases iguales, ¿qué pasa con los exponentes? Se suman, ¿no? Eh, multiplicación de bases iguales, ¿no? Y eh, de exponentes. Ahora, ¿qué hacemos? 3x por 1 sale menos 3x, ¿no? Ahí está. Ahora, ¿con quién empezamos más? Ahora con el 5. El 5 nuevamente con este. Y el 5 con el 1. 3 por 5, ¿cuánto es? Más 15, ¿no? Más 15x. Y luego, ¿qué hacemos? El 5 por menos 1, menos 5. Entonces, mira, hasta ahí, arriba está todo bonito, ¿no? Hemos completado ya toda la regla ahí, ¿no? ¿Sí? Y está el numerador ya resuelto. Ahora, ¿qué hacemos abajo? Completamos el denominador. Igual lo mismo. 3x por x, 3x cuadrado. ¿Cierto? Muy bien, 3x por 1 sería más 3x, ¿no es cierto? ¿No es cierto? A ver, 3x por x, 3x cuadrado, 3x por 1, 3x, ahora más, sería acá, 5 por x, 5x, ¿no es cierto? Sí, 5x. Ahora, 5 por 1 sería más 5, ¿correcto? Más 5. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Sí, no? Sí. Esto sería igual a 3. Sí. Ahora, todo lo que está dividiendo, ¿qué sucede? ¿Cómo se va el otro miembro? Multiplí. Multiplicando, ¿no? Para evitarnos ahí el, el contratiempo, voy a mandarlo esto a multiplicar al otro lado. Mira, esto pasa entonces aquí a multiplicar. ¿Ya? Va a pasar a multiplicar, entonces esto de aquí lo voy a borrar. ¿Ya? Porque ya no necesitamos, ¿no? Voy a multiplicar, vean. Esto que está aquí. Y automáticamente pasó a Divi, a dividir. ¿Ya? Pero la operación va a quedar así, ¿no? Así como está. ¿Correcto? Lo voy, a, lo voy a ordenar aquí, ¿ya? Para que lo puedan ver mejor. Aquí. a ver. Copiar y acá voy a Voy a poner acá. Ahí. Ahí va a estar. ¿Ya? Esta parte lo voy a borrar para que lo puedan ver. Vamos a ver. La operación ya quedaría así resuelta, ¿no? A ver ahí. Ya. Entonces ahí la operación va a quedar, ¿no? 7x cuadrado. Y lo voy a poner un pedacito para que se borre esta partecita de aquí. Copiar, a poner acá a pegar. Ya. Ahora sí para que no nos arreden. Ya. Entonces, este, mira, va a quedar así la operación, ¿no? Pero aquí le voy a poner paréntesis. ¿No es cierto? Porque esto que estaba aquí en el denominador multiplica esto, ¿no? Entonces, voy a seguir operando, ¿ya? Pregunta, chicas. 9x cuadrado más 7x cuadrado, ¿cuánto es? 16, ¿no? ¿Está bien? 16x sí. cuadrado. Muy bien. Ahora, 7x, miren, ¿ah? Primero vamos a empezar todo con la suma, ¿ya? 15X más 7X, ¿cuánto es? 15 más 7, ¿cuánto es? 22X 22X, menos 3 Menos 3X ¿Cuánto sería? 19 Muy bien, 19X Listo Ahora, ¿qué nos queda aquí? Menos 5, ¿no? Ya está completo todo, ¿no? Menos 5. Ahí está. Ya está completo todo. Ahora, ¿qué hacemos aquí? Vamos a multiplicar ahora lo mismo que hicimos ahí arriba, ¿no? Este por este, este por este, y este por este. Así 3 por 3 sería 9x cuadrado, ¿no? 9x cuadrado. ¿Correcto? Ahora, el 3 con el 3 sería 3 por 3, 9, nueve, ¿no? 9x nomás, ¿no es cierto? 9x. Muy bien, ahora ¿qué más sigue? 3 por 5 sería 15, ¿no? Sí. 15x, correcto, 15x. Ahora 3 por 5 sería más 15, ¿no? Correcto, uh -huh. listo, ya está completa toda la secuencia. Ahora resolvemos, resolvamos, ¿no? Este pasa a restar sería 16, 16x cuadrado menos 9, ¿cuánto es? ¿No? A ver, ¿seguras? Sí. Porque, este, porque este pasa a restar. 16 menos 9 es 7, ¿no? ¿Sí? Queda 7x sí. cuadrado. ¿Está bien? Comprueben, sí. ¿no? Me pasa. <ríe> ya. Este 9x pasa ahí a restar. Sería 19 menos, menos 9, sería 10x, ¿no? ¿Está bien? A ver, sí, comprueben. Sí. Muy bien, excelente. Ahora, ya esto de acá ya está resuelto, entonces, esto de acá. Y esto de acá. Ahora, este 15 que está aquí, ¿no? es 15x, pasa para acá restar, menos 15x, ¿no es cierto? Y luego lo vamos a restar ya, se va esto. Este menos 5 queda acá, ¿no es cierto? Lo tachamos. Y este 15 pasa para acá restar. Y esto lo igualamos a 0, para sacar una ecuación, ¿ya? Para ver qué sale, vamos a ver. Ahora acá ya podemos operar, mira, tenemos 7x cuadrado, voy a hacerlo más arribita, ¿ya? Vamos a hacerlo más arribita. 7x cuadrado, ¿ya? Y la siguiente pregunta sería, 10x menos 15x sería menos 5x, ¿está bien? Sí. sí. Muy bien, 5. menos 5x. Si no, negativo. Ya, Entonces, esto ya está, esto ya está, esto ya está. Ahora, menos 5 menos 15 sería menos 20, ¿no? ¿Sí? Sí. Muy bien. Igual a 0. Claro. Ahora, eh, no sé si te han hecho ahí la pregunta si allá las raíces, allá el valor de x, ¿no? Entonces podemos aplicar una técnica de aspa simple. Vamos a ver si es aspa simple, ¿ya? Acá vamos a ver 5 por 4. 5 por 4 es 20, ¿no? Acá sería, a ver, podemos aplicarle aquí, ¿ya? A ver, como 7 y 1, ¿ya? A ver si le aplico acá. Vamos a ver si sale, ¿ya? 7 y acá 1. Vamos a ver. El producto de aquí me debe dar en el medio. Vamos a ver si sale. ¿eh? 5, por, 5 por 7, 35, ¿no? Ya. Y 4 por 1, 4. No, no da. 35 menos 4 no da. Vamos a aplicarlo al revés. Vamos a ver. Una de esas tiene que salir, ¿ya? Si no ya aplicamos las raíces, ¿ya? Acá otra sería 10 por 2, 20, ¿no? 10 por 2 es 20. Sí. ¿Correcto? Entonces vamos a ver dónde le ponemos al signo también. Acá vamos a ponerle 7. Y acá 1. Acá de he hecho que tiene que ir 7 y 1. Ya, si le pongo yo 2 por 7, sale 14, ¿no? ¿Sí? Y acá 10 por 1 es 10. Pero mira, queda, 4, queda 1. Entonces, ¿qué valores podrían ser para que salga ese resultado? ¿Qué otro valor te da? 20. Ya hemos visto 5 por 4. 10 por 2, ¿qué otro valor podría ser? No hay otro, ¿no? 5 y 4. A uh -huh. ver. 5 y 4, ¿qué más otro valor podría ser? Acá, de hecho, que es 7 y 1. Sí. A ver, 7 por 5 se pasa. Si fuera al revés, este fuera 5, 5 por 7, 35. Y se pasa. Entonces, caballero, nomás con raíz, ¿no? Sí. Se acuerdan de la raíz, ¿no? Pero eso les deben ser enseñado. ¿Cuál es? Menos B. Más menos Me, Menos B al Raíz cuadrada ah, de, B B de B al cuadrado, cuadrado Más menos, 4 AC Menos 4 veces AC sobre, sobre 2A, 2A. 2A. Muy sí. bien ¿Eso para qué sirve? Cuando ya no, no encuentras Cómo sacarle los resultados En aspa simple, ¿no? Entonces acá uh -huh. lo resolvemos Este valor es A Este es B Y este es C entonces sería acá, ¿no? Vamos a poner ya. Entonces B sería este, menos 5, ¿no? Pero como acá hay sí. menos, sería solamente 5. ¿Está bien? Muy uh -huh. bien. Entonces vamos a empezar primero con el más. Sería más la raíz cuadrada de... Claro. El cuadrado. Sería menos 5 al cuadrado, 25. ¿Está bien? Sí. Muy bien. De frente, ya ustedes decían son universidad, miren. Acá sería 4. Ya uh -huh. A sería 7. 7. Multiplicado por C, ¿no? Que sería 20. 20. Muy bien. Sobre 2A. Que sería 2A que vale 7, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Uh -huh. Muy bien. Listo. Ya está la primera raíz. Sería 5 más. Acá operamos. ¿Me ayudan? 20 por 4, 80. 80 por 7. A ver, ¿tiene la calculadora? Eh, 8, eh, 560. 560 ¿no? ¿Sí? Menos 25. 535. 535. ¿Habrá raíz de 535, saben? No hay, ¿no? ¿Qué no? No, no hay, no hay raíz de 535. Ah, pero me olvidé una, un dato, ¿ah? ¿eh? Acá menos 20, ¿no? Acá es menos, ¿no? ¿Sí? No se olvidaron, mira. Sí, bueno, acá sí, sale sí. más. Entonces debimos sumar, acá hemos sumado mal, mira. Debimos sumar. Acá en realidad, como había negativo, digamos que la cantidad sumable 25. A ver, operemos de nuevo. Eh, och, acá sería 20 por 4, 80, ¿no? 80 por 7, 560, ¿no? Sí, 560. 25 más 560, ¿no es cierto? ¿Está bien? Ah, sí, sí. A, sí ver, muy bien. A ver. 560. A ver, 9, 8 por 2, 8 por 4, 8 por 2, 4 por 20, 80, 80 por 7, 560. ¿Cuánto sería 560 más 25? 585, ¿no? Sobre, do, sobre. Sobre 2%. 14. 14. Ya, ¿cuánto saldría la primera raíz? 5 más. ¿Cuánto es 560 más 25? 585. Muy bien, yo creo que si sí tiene raíz 585, a ver. Busquen en internet 500, 500, raíz de 585 a qué es igual. Un aproximado, al menos. Sí hay, debe sí, ver. Pongan raíz de 585 a cuánto equivale. Y te tiene claro que, que están usando calculadora científica ustedes, ¿no? Sí. ¿Ah? Sí. Un aproximado debe darte, al menos. A ver. <tose> a ver cuánto sale yo lo sé operar de otra manera pero vamos a ver ya la raíz cuadrada de 585 equivale a 24.18 está bien ya, 24.18, súmale más 5. O 24.1 mejor, súmale más 5. ¿Cuánto, te, cuánto te tendría? 29,1, ¿no? Sí, sí. sí, sí. 29,1. Ya, y este 29,1 divídelo entre 14. ¿Cuánto te sale la primera raíz? 2.07 ¿Cuánto, cuánto? ¿2.07? Muy bien, 2.07 Muy bien, esa sería la primera raíz de X, ¿sí o no? Uh -huh. Muy bien, entonces ¿Eh? X1 vale 2.07 Ahora mira, ya sabemos la, la raíz de 585, ¿no? Ahora restale la otra raíz, menos 5 Y lo divides entre 14 Te va a salir la raíz de X2 O sea, sería 5 menos la raíz de 585. Hace un momento vimos la raíz de 585, ¿no? Saldría 24,0, 24,1, ¿no? Sí. 24, o sea, 5 menos 24,1, ¿cuánto saldría? Sale con signo negativo. 19, ¿no? 19,1 menos 19,1, ¿no? Sí. Divídelo entre 14. Uh, menos 1.36. 1.36. Ahí está. Entonces, ahí tienes las dos raíces que te da, ¿no? 2,07 y 1,36. Y esa sería la solución. Entonces, acá sería el conjunto solución ya de las raíces de X, sería formado por 2,07, ¿no? Punto, coma y menos 1,36. Y esa sería la respuesta de problema. ¿Ah? Respuesta de problema. Dependiendo de lo que te pida, ¿no? Te ha pedido las raíces, la suma de raíces, el producto de raíces. Si, por ejemplo, te piden el producto de raíces, sería x1, ¿no? Por x2. Ya, esto sería igual a menos C sobre A. No sé si le han enseñado eso ahí en la universidad. Si es el producto de raíces... No sé qué les han pedido, pero ustedes me han dado solamente este dato, ¿no? Yo entiendo que viene a ser las raíces, ¿no? De X que tienes que hallar. Acá debería allá las raíces de X, le faltó poner, ¿no? Entonces acá, acá sería, ¿no? Si es, menos C, si es el producto menos C sobre A, ¿quién sería C? a veces o sea, sería menos 20, como es menos... Ya solamente ponemos veinte nomás, ¿no? ¿Está bien? ¿Cuánto vale a chicas? Siete, ¿no? ¿Está bien? Sí. Veinte entre siete, ¿cuánto es? El producto de raíces. Sí. Ajá. Sí, dos eh, cinco. ¿Cuánto cuesta? Dos cinco. 2.35, ¿ves? Y mira, el dato no, en, no miente, ¿no? Mira, si el producto de las raíces sale esto, ahora mira, para que tú verifiques, ¿no? Multiplica ver. 2.07 por 1.36. No, a 2.85. 85, sí. Yo te dije Ahí está, mira. ¿ves? Ahora cuando te piden ahí la suma de raíces es otra, ¿no? Pero acá están las raíces, mira que se forman. ¿No? Este es el resultado de las raíces de tu ecuación que acabas de dar, ¿no? ¿Ya? Y esto viene a ser el producto de las raíces, que es otra fórmula, ¿No? Que te acaban de dar. No sé cuál respuesta te han pedido. El producto, o las raíces, indicar las raíces de, o los valores de X, que también te pueden ser, estos son los valores de X que toman, ¿No? 2,07 o 1,36. ¿Ya? Ah, se lo voy a mandar a su, a, a Al no, por favor. Ah, de hecho, no recuerdo qué pedía, Wendy. ¿Recuerdas? La verdad, yo no recuerdo. Hmm. Creo que no solo hay raíces. Un poquito de... de leer el exponente, ¿no? ¿Sí? Pues acá lo único que te, es operativo. ¿Sabes por qué le dejan estos problemas, chicas, a ustedes? Porque ustedes están en la, en, la, en la universidad. Digo, ustedes cuando se gradúen en psicología, pues yo justo tengo en el... Donde trabajo, psicólogas, practicantes. Entonces, ustedes tienen que hacer, por uh -huh. ejemplo, con los alumnos, eh, les tienen que tomar este... Psicológicos, de inteligencia. Entonces, esto es importante sí. que ustedes lo dominen. Ajá. Como ustedes les tomen. Entonces, miren, acá vamos a hacer una cosa. Mira, acá hay un producto, un, eh, recuerden que todo, hay una propiedad, ¿no? Dice que las bases iguales o producto de bases iguales, ¿ya? Por ejemplo, acá tenemos X y Y. Dice que el producto de las bases iguales, los exponentes se suman. Acá sería X más Y, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, aplicando esto, lo voy a aplicar aquí. Claro, ah, tú dirás profesor, aquí ya está aplicado. Claro, pero lo voy a descomponer. Mira lo que voy a hacer. Voy a agarrar el 2X. Y lo voy a multiplicar por 2 a la cuarta. ¿Esto con esto será lo mismo? Sí, ¿no es cierto? Porque bases iguales, exponentes se suman. Aquí el otro lo voy a descomponer. Mira. 2 a la 1. Ya. Y esto lo voy a dejar así nomás como está. 2 a la X. Sin moverlo, ahí nomás solito que se quede. Mira. Ahora lo que voy a hacer aquí es lo siguiente. Eh, y hice eso en el numerador. Voy a hacer lo mismo en el denominador. Pero como yo sé que aquí esto va a quedar. Esto lo voy a dejar así. Mira. 3. Paréntesis. Y esto lo voy a poner como 2X. Y esto lo voy a poner como 2 al cubo. Que es lo mismo, ¿no es cierto? Porque solo lo he descompuesto. Ahora mira lo que voy a hacer. Voy a factorizar 2 a la X. Ya tenemos 2 a la X y 2 a la X. Factorizo 2 a la X. Ya. Y voy a factorizar 2 a la 1. O Se voy a llevar, todo esto lo voy a llevar acá. Abro paréntesis y digo. 2 a la X por 2 a la 1. ¿Cuánto le falta para que sea igualito a esto? a tú dirás, profesor, 2 al cubo. ¿Por qué? Porque acá hay 2 a la X. ¿Cuánto le falta a 1 para que llegue a 4? Le falta 3. Bases iguales, exponentes de suman. Ahora, aquí lo voy a multiplicar más, ¿correcto? ¿Por ¿Cuánto le multiplicaría? ¿Por uno, sí o no? Porque ya tenemos que 2 a la x por 2 a la 1 es todo esto. Entonces le multiplico por 1. ¿Dieron cuenta? Ahora mira lo que voy a hacer acá. Como ya tengo ese dato, entonces abajo voy a quedar 3, ¿ya? Y acá, como todo eso se multiplica, lo voy a dejar adentro como 2 a la x. Y por 2 al cubo. ¿Ya? Ahora fíjate lo que voy a hacer aquí, mira. ¿Quién se va? ¿Quién se va ahí? ¿Qué operación se va en esa división? Ah, tú dirás, profe, se va este. 2 a la X con 2 a la X. Porque está en una misma multiplicación, mira. Sí. Ahora fíjate acá, mira. Acá queda 2 a la 1, ¿sí o no? Ya, 2 al sí. cubo, ¿cuánto es? 8, ¿sí o no? Más 1, 9, ¿sí o no? ¿Está bien? 2 al cubo, 8, más 1, 9. Esto lo divido entre 3 por 2 al cubo. ¿Está bien? Ahora pregunta, ¿9 entre 3 cuánto es? 9 entre 3. ¿Cuánto es? 3, ¿no? Tres. Me sí, queda 2 sí. por 3. ¿Ves? Entre 2 al cubo. ¿Correcto? Ahora, ¿2 por 3 cuánto es? 6, sí o no. 6. Sí. Ya, 6. Y 2 al cubo, 8, sí o no. Sí. Ya, ahora le saco mitad, mira. Mitad acá, mitad, mitad. Mitad 3. Sí. Y acá, mitad 4. Y ahí terminó. Ahora hasta lo puedo dividir. ¿Cuánto será 3 entre 4? ¿Cuánto sale? 3 entre 4. A ver, dividan 3 entre 4. Creo que sale 0,75. Muy 75. bien, 0,75, ¿no es cierto? 0,75. Vamos a poner ya. 0,75. Y ahí quedó la respuesta. Lo puedes dejar como fracción o con decimal, mira. 0,75. Inclusive, para que pienses un poquito más, ¿esto equivale a cuánto en porcentaje? 75%, ¿no? ¿Ya? Entonces a eso equivale, ¿no? Ahí está, ¿ves? Y ahí tiene la respuesta del problema. ¿Ya? Se lo voy a pasar, ¿ya? A por favor. Muy bien. Vamos a pasarlo. Ahí está. Lo voy a pasar. ya. Ahora vamos a resolver ahora. El problema que sigue sería el problema número 3 ¿no? Ya, vamos a resolver el problema número 3 Voy a copiar aquí. Si se apaga el Zoom, vuelven a ingresar, ¿ya? Uh, ah, yeah. ya. ¿Ya? Yeah. Ya. Muy bien. Hagamos una cosa, volvamos a entrar al Zoom mejor porque ya se está terminando, cinco minutos quedan. Vamos a entrar al Zoom de nuevo, ¿ya?